Hola, muy buenos días. Soy Miguel Ángel Romero, de Formación para Formadores. Y, bueno, como ves, pues estoy en un sitio bastante paradisíaco. Te hablo desde Los Cayos, en Florida, en el, al sur de, de Miami, Miami Beach. Un sitio maravilloso. Estamos hoy a 17 de, 17 de febrero. Y, bueno, quiero contarte hoy, quiero responder una pregunta que ya me habéis formulado alguno de vosotros. ¿Dónde te has metido? Es decir, ¿Qué ha pasado contigo? Hace ya un mes que no hemos publicado la newsletter ¿eh? La newsletter semanal a la que te teníamos acostumbrado bueno, y Tal vez esto ha sido algo parecido a, a lo de Curro ¿no? No sé si recordáis este, este anuncio de dónde está Curro Pues aquí estoy, ¿eh? aquí estoy en este sitio y, Pero bueno, la verdad es que no he estado un mes entero aquí No he estado un mes entero disfrutando del, del Caribe o de las aguas tropicales eh, ha sido un mes muy intenso ha sido un mes donde ha tenido lugar la segunda edición de dinámicas de autor eh, que me quedo también muy ocupado preparándolo una reforma donde realmente queríamos aportar las grandes eh, las grandes claves para poder hacer de tu formación una experiencia ¿no? para hacer de tu formación un taller en vez de un curso para enamorar a tus alumnos para que realmente aprendieran y se lo llevaran puesto y ahí estuve por pues, ahora muy volcado muy dedicado para que fuera un éxito finalmente ya ocurrió más de 30 personas estuvieron en el evento y creo que bueno, pues compartiremos contigo sus testimonios y lo que nos dijeron porque realmente fue una gran experiencia. Acto seguido, preparando dinámicas de autor, surgió la posibilidad de adaptarlo al mundo corporativo, al mundo de las empresas, a las consultoras, donde una consultora, incluso coaching, decidió apostar porque todos sus socios se formaran también en Dinámicas de autor. Pudieron experimentar y adoptar la estrategia de realizar talleres para transformar a sus clientes y también te vamos a ofrecer ese testimonio. Cómo fue y cómo ocurrió. Para mí un gran regalo poder compartir con profesionales de Impulso Coaching, en este caso enamorados de la formación y queriendo entregar lo mejor a sus clientes. Y ya para rematar en este mes, ¿qué teníamos? RPT Recursos para Transformar, una edición avanzada para facilitadores de alto impacto. Ya conocerás porque te hemos hablado de, él, de Maestro de Maestros, si no espera porque en breve te lo vamos a contar. Y esto era una edición para participantes en Maestros de Maestros, que ya son los siete días que te van a convertir en un número uno de la formación. Era para llegar aún más lejos esos matices, cuestión de detalle, que hacen que seas realmente un número uno, que marques la diferencia. Y, y por qué no nos dijimos, si vamos a hacer algo grande, algo diferente, algo que no existe, que no hay nada, un programa tan avanzado para formadores en España, ¿por qué no hacerlo a lo grande? ¿Por qué no creer? de otra manera, y que decidimos traerlo aquí, a Estados Unidos, a Miami, y junto con mi socio, compañero y amigo, José Pedro García, Josepe, decidimos hacer otra forma a las Américas, desembarcar aquí en Miami y hacerlo aquí, y aquí hemos estado haciendo este curso, durante ya ahora también nos merecemos dos días de descanso, de reposo, y aquí estamos, disfrutándolo, y con ganas de volver también, en breve estaremos de nuevo en España, en Madrid, proponiéndote nuevos proyectos, nuevas ideas, y mucho más valor. Y esperamos contar contigo, porque sin ti no tiene sentido. Y creemos firmemente que otra formación es posible y tú, el